a Judith Martínez, a reiterar que es una de las líderes de los docentes de aquí del recinto UAS en San Francisco de Macorís. Saludos, licenciada, bienvenida a Contacto Diario. Buenos días, gracias por la invitación, siempre un placer estar con ustedes. El placer es nuestro y sobre todo porque vamos a hablar de este tema tan importante eh, en este momento y es hablar, seguir hablando de educación y sobre todo a distancia en materia de educación superior. Licenciada, ¿Ha sido efectiva la educación a distancia, sobre todo en el área de la educación superior? Bueno, ¿O qué tan efectiva el, ha sido? El, el proceso de educación a distancia, un proceso disruptivo, ¿verdad? No estamos acostumbrados a, a este tipo de educación, ni es la, la normativa de la universidad. La universidad tiene una, una esencia eh, fundamentalmente presencial, eso lo dice el estatuto orgánico. Pero ante la emergencia sanitaria que estamos viviendo, nos vimos compelidos a migrar los procesos educativos a, a la, al área virtual. Porque la educación a distancia que nosotros estamos desarrollando es virtual. La universidad cuenta con la plataforma Moodle y todas las herramientas tecnológicas disponibles para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, hace un semestre nosotros realizamos una investigación de nombre educación a distancia durante el confinamiento del COVID para ver dónde estaban nuestros estudiantes, cómo estaban aprendiendo, cómo si el estudiante había tenido contacto con el docente. Y tuvimos datos no muy halagadores. Más del 40% de los estudiantes no estaban en el proceso educativo, eh, pero... El 60% de los estudiantes no conocían el manejo de la plataforma MUTLE. A, esa pregunta es capicúa. O sea, ¿Cómo se han ido entonces, licenciadas, adaptando a los maestros que estaban prácticamente out verdad, en materia de, de, de tecnología y eso? Bueno, los maestros somos migrantes tecnológicos. No nacimos en esta época de la tecnología. Y conocemos eh, herramientas rudimentarias, eh, para manejar un ah, ¿no? sí, whatsapp, poner un correo, pero de ahí hacer un, un diseño instruccional para realizar todo un proceso educativo ha sido un, un gran reto. Y, y yo felicito a los docentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nos hemos reinventado, tenemos un poder de resiliencia increíble. No, hay que reconocer, eh, Judith, las habilidades que tienen esos maestros, porque esto ha sido un proceso que llegó ahí mismo, o sea, nadie estaba esperando. Sí, y no se perdió el, el semestre, cosas, salvamos ¿verdad? el semestre. Cuando estábamos llenos de incertidumbre, nosotros agarramos lo que teníamos a mano y terminamos nuestro semestre. Ahora, la pregunta tuya de la calidad es muy importante. Nosotros estamos desarrollando un proceso informativo, más no formativo. Todavía nos falta mucho para que ese proceso que estamos realizando sea un proceso formativo. Ahora, el reto que tenemos es hacer un proceso de calidad, por lo que hablábamos del manejo de la herramienta, también por el acceso de los muchachos a esas herramientas y a esos dispositivos, a la conectividad, porque los muchachos nacieron con un celular en la mano, pero es lo que tú dices para redes sociales y ese tipo de cosas. Es verdad. Pero tenemos un gran reto del, del que estamos saliendo airosos. Ahora venimos a un nuevo semestre donde ya tenemos ciertas habilidades, porque la universidad se ha preocupado por capacitar al docente y capacitar al estudiante. Ahí En esta semana estamos en el proceso de inducción a los estudiantes de nuevo ingreso a la plataforma. Y recordándonos alguna cosa a los estudios, a los maestros, pero estamos trabajando. ¿Qué falta? Una, una cosa que, que, que, nos, que ahora va a haber que pensar en eso, ya, aunque sea con las dificultades que hay ahora porque es novedoso, pero ya la Universidad Autónoma, después que pase este proceso, que podamos regresar a las aulas, obligatoriamente va a tener que seguir con parte en, en, eh, cambiar ese, que la, el, el parámetro que hay que solamente será presencial en, la, en las docencias. Ya las universidades, casi todas las universidades del mundo tienen carreras virtuales y, y pena que, que, el, que la universidad más vieja eh, no, no nadie estaba preparado para, situación, para esta situación, pero por lo menos va a tener que montarse en el, en el, en el camión de la tecnología y la virtualidad obligatoriamente, o sea eso, eso es, eso parámetro que he cambiado de que sea solamente todas las materias presenciales. Pero la universidad tiene un gran reto con la, con el, con este, con este tema, porque va a tener obligatoriamente, que aunque volvamos a las aulas, tener esta, esta opción como docencia universitaria. Obligatoriamente va a tener. Eso es así, la, la virtualidad sí. llegó para quedarse. En la universidad existe una institución eh, que es la UAS Virtual donde se tenían asignaturas en modalidad virtual, más no carreras completas, solo asignaturas. Asignaturas que no exigían mucho de la presencialidad, porque por ejemplo mi área eh, es un poquito engorrosa llevarla a la virtualidad, porque química, un laboratorio de química virtual, donde tú tienes que enseñarle a los estudiantes a reconocer fenómenos físicos, químicos, cambio de temperatura, sedimentación, <coughs> cambio de color, etcétera, liberación de un gas. Ese tipo de cosas es muy difícil, tú mudarlo a la, a la virtualidad. Pero sí, sí, ya se están haciendo valoraciones de, de asignaturas eh, en, teóricas, que no tengan ni prácticas de campo ni prácticas de laboratorio, a dejarlo en formato virtual. Porque la educación a distancia no, es por la, no, no, no nace con la pandemia. Nosotros no, tenemos no. un ejemplo que Uf. ha sido un ejemplo de éxito, las escuelas radiofónicas Santa María, y lo que teníamos era un radito, ¿verdad? Tenemos 50 años de historia y lo que lo hacíamos era a través de la radio Pues ahora hay muchísimo más eh, herramientas tecnológicas de, de, y de información Ahí están las famosas TICs, las nuevas TICs Que son un gran apoyo para la educación ¿Qué falta, licenciada Judith Martínez? Usted ha hablado de que este proceso hasta este momento ha sido formativo Pero no formativo ¿Qué falta para que este mismo proceso llegue a esa categoría de formativo? La calidad, cuidar la calidad Y criterios de calidad son los indicadores eh, de evaluación Más claros, más precisos Los maestros tenemos mucha incertidumbre con el plagio Con la con un examen en línea ahí, y tú no sabes si es tu estudiante que lo está tomando ¿verdad? Esos procesos evaluativos, las actividades de evaluación Pero también lo, eh, eh, está, estamos usando mucho los videos para, para reforzar las explicaciones de los estudiantes y, y la calidad de esos videos, la pertinencia. Estamos trabajando con un currículum eh, de emergencia donde acortamos, en, en todos los niveles estamos trabajando con un currículum de emergencia donde acortamos contenidos. Entonces, la pertinencia de esos contenidos, la pertinencia de esas actividades que estamos llevando con nuestros estudiantes y lo que te decía, el, el acceso de los estudiantes. Eh, eh, Hace unos días tuvimos una reunión Nosotros tenemos 50 estudiantes en una sección Y terminan 10 En el laboratorio tenemos 30 Y terminan 5 O sea, el ausentismo del semestre pasado Ronda sí, el 40, eso se, 45% ¿Eso se le puede atribuir a la misma situación De la, de la educación a distancia? En la, en la, en sí, sí, la... sí Porque es muy impersonal El estudiante todavía no está acostumbrado El mismo maestro, el acceso Sobre todo el acceso y, y, y si hablamos de ausentismo el semestre pasado, vamos a hablar de, de, de, de, de deserción este semestre y Tenemos unos datos por ahí de una matrícula de mil que estén en mil. Entonces esas son de las cosas que hay que ajustar, que hay que arreglar Porque esta es una situación que no sabemos hasta cuándo eh, Pero no es exclusivo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Eso es una realidad, una preocupación mundial De la mundial, educación superior en términos general Mundial, así es Licenciada, finalmente, ¿cómo en medio de esta situación, cómo ha ido funcionando, cómo está funcionando nuestro recinto UAS aquí en San Francisco de Macorís? En términos generales, su evaluación. Bueno, en medio de crisis, ¿verdad? Hay muchos factores para evaluar eso. Eh, ¿Por qué lo primero? Pero pues es... podría ser una justificación a cualquier situación. No, no, no, no creo que haya justificación, ¿verdad? Pero en medio de una crisis donde los, los docentes estamos físicamente fuera del recinto, no vemos como lo que esté pasando, ¿verdad? Yo te puedo decir de cómo van los talleres, de cómo va el acercamiento con los estudiantes, pero de la parte de cómo se está manejando, porque en el recinto lo que se están haciendo son actividades administrativas, ahí están los empleados administrativos. Los docentes estamos en el plano virtual, ¿verdad? Yo te puedo decir la universidad, vamos trabajando mucho, intentando echar hacia adelante. Los docentes somos los grandes protagonistas de este, los docentes y los estudiantes de este proceso porque hemos mantenido a viva la, uni la universidad y la educación superior. Y la, los docentes están más difíciles porque están aprendiendo para enseñar y los otros, los otros simplemente están aprendiendo, o sea que tienen doble trabajo. Yo, yo bien, veo muchos bien. profesores. En la, en la consulta y, y el estrés lo está matando sí, sí, no, tenemos profesores que ya tienen sí, sí, sí, sí. enfermedades ocupacionales ya sí, sí, se sí, le sí. han depredido sí. la retina, van a tener que operarse de la mano que el manguito rotador, la espalda ¿E eso es como tú me mandas ¿Sí? a pichar a una gente sin calentar eso es así, no, y además hemos roto la, la porque hemos abierto la, las puertas de nuestros hogares cuando vamos a comenzar la docencia, no hable nadie, nadie salga de la habitación. Cuidado, se me no, pasan no, con Mira, y, y uno, uno que ¿verdad? ha hecho. Se ha eh, roto todo eso. Uno que ha hecho maestría virtual y, y esa cosa. Y uno ya está acostumbrado como a, a estudiar. Pero estos es muchachos, que hay que enseñarlo a estudiar, que hay que enseñarlo a, a hacer muchísimas cosas. Y, y es. Porque yo siempre le he dicho a, lo, a mis estudiantes que lo que pasa es que el estudiante está diseñado para aprender con el pie en el cuello. Si no tiene el pie del cuello, lamentablemente es, es difícil. Tú, tú haces, tú de 20, tú tienes cuatro que caminan solo, pero el resto tú tienes que empujarlo, obligado. Es obligado. Es con sí, la primera apuesta. Sí, todavía nosotros estamos en, en el proceso de la educación guiada. El muchacho todavía sí, sí, no sabe sí, que no él es correcto. el responsable de su aprendizaje que tiene que autogestionar su aprendizaje. Pero yo, pero creo, yo creo que esto ya le va a dar. Eh, eh, sí, va a enseñar sí, a ti. Y yo creo que, sí. que en términos generales. Eh, Judith, vamos bien. Porque es sí, sí, una situación, reitero, caminando. que no se tenía prevista, que no se esperaba y aún así estamos saliendo adelante. Así es. Judith, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Espero pues, poder tenerla con mucho mayor frecuencia. Para que sigamos hablando, ¿verdad? A su orden, ¿Qué? y que hablemos de ciencia, no solamente de educación, también de ciencia, de ciencia. y un poco también hasta de política. También, todo eso, también, sí, porque, claro. Es verdad, sacamos tiempo para eso. Gracias, licenciada, por compartir con nosotros en el día de hoy, en esta entrevista VIP, aquí en Contacto Diario. Gracias. Judith Martínez, maestra, docente, ¿verdad?, <coughs> del recinto UASA aquí en San Francisco de Macorís, y reiterar, una de las líderes docentes, que está aquí en el recinto base en San Francisco de Macorís. Estuvo con nosotros en el día de hoy aquí en la Entrevista VIP en Contacto Diario. Vamos a la pausa y regreso. Venimos con cinco minutos en Contacto con los Deportes y nuestro compañero Ariel Núñez. Así que no le cambie, que en breve regresamos. <música>